Videgaray, ya no estoy preocupado por John Sebastián Ya sé que no le vas a cobrar Porque no vales madre, hijo No vales madre, ¿quieres verte como no vales madre? La buena noticia es que a partir de 2015 terminan estos deslices Es decir, habremos culminado con el proceso de ajuste del precio de gasolina para el 2015 Es decir, los gasolinazos acaban este año Este año deberá ser el último año que se tengan estos incrementos lo que ustedes no sabían es que señor Pitecaray habla de un año Saturnino O sea que nos vamos a chingar, el año Saturnino Son 70 años Ah no, 71